Las reservas de candidaturas del Partido Revolucionario Moderno aún no se han definido en la provincia Hermanas Mirabal según las declaraciones de Juan Ramón Villar presidente de esa organización política en el municipio de Villatapia La reserva ha sido realmente algo decidido por las altas internas del partido y nosotros como disciplin soldados disciplinado del partido no tenemos más que captar las decisiones emanadas de esas instancias eh, en la provincia ha habido muy poco en función a que la reserva porque todavía entiendo que no están ni siquiera muy definidas lo que son las alianzas no obstante eso ellos reservaron tentativamente eh, dos regidurías en lo que es cada municipio pero esas esa reservas están pendientes de que se produzcan las alianzas. Si no hay alianza, entonces esas regidurías irían a la competencia, a la convención, de donde se van a escoger eh, a través de ese proceso de elección que es la expresión popular de la voluntad del pueblo. No, no, no, no. Las reservas que hasta ahora han escogido en la provincia no son para el partido, son para las posibles alianzas que se podrían producir durante este proceso de, de negociación que prácticamente se inicia. En cámara, Yurel de Jesús, NTN, Robinson Polanco.